Como el que deja la vida pasar, estoy mirando para otro lado a mi pesar, lo más simple resultó ser complicado, no? Voto por otra opción, aunque no sea factible ganar, estoy velando por un mañana mejor y no me jodas. Soy más genocida que activista. El problema es que no lo vean cuando este salta a la vista. Y el que insista en cambiar mi opinión está perdiendo el tiempo. No hay seguía para el caudal de mis lamentos. Yo vivo constantemente amor y mami. Solo quiero un ticket para salir de aquí y no volver Estoy apuntando al desorden con el revólver de las 100 Las 3M estamos cayendo, te vienes Te invito a pasear por estos precipicios Si me tiro es para ver que me sostienes Solo fuimos primaveras que no vieron el solsticio Mis desquicios llevan nombre y apellido Un largo pelo rubio y en ocasiones me llaman cariño en ocasiones yo de gris me ciño Ya no frujo el ceño, ya no me engaña el guiño Ya me rompí los piños, conocí los daños Cambié con los años, ya no somos tan niños No minen de y otro apaño pa' llegar Y llegamos como llegamos, ahogados y descocidos yo Ya no pido pero ando y de mí yeah. Ojalá que ya no fuera así ah. Mato el engaño por costumbre Repitiéndome a mí mismo que mañana sí que sí Pero nada ni ganas tengo de salir de la cama Pero me levanto y recojo la colada Y salgo a trabajar de madrugada ¿Quién, quién, quién, quién, ¿Quién va a estar cuando ya no quede nada? ¿Quién pasa cuando ya quede nada? ¿Quién va a estar cuando ya no quede nada? ¿Quién, quién, quién, quién, quién, ¿Quién